Buenas tardes, mi nombre es Darío Torres, soy, tengo 20, 34 años, soy de la Ciudad de Pasto, soy, eh, pertenezco a la Asociación Agroambiental Corazón de María, ubicada en el corregimiento de Guadalmata. El campo se lo trabaja en equipo, trabajándolo solo es muy duro, es muy, muy atareador y, y sobre todo es muy, muy demandante de tiempo, entonces al trabajar en equipo se divide el trabajo y queda tiempo para dedicarlo a la familia, a otras cosas aparte del, del negocio. A la asociación agroambiental yo soy socio desde que arrancó la asociación hace más de cuatro años. Si el día a día es eh, levantarse, desayunar, eh, en el caso nuestro pues decirlo dejar a Alejandro a, a, la, a la escuela, está en la primaria, él tiene siete años, y de ahí comenzar con nuestras jornadas. Cuando es día de cosecha o anticipado un día anterior nos hacen el pedido, nosotros enviamos producto al Valle del Cauca, entonces por lo general los, los compradores nos hacen un pedido un día antes, nosotros ya tenemos programado que qué cantidad de productos y qué productos vamos a enviar. Entonces programamos, salimos 6 de la mañana, 7, depende al clima, hacemos nuestras cosechas, empacamos, subimos al vehículo y vamos a dejarlo hasta la variante que se ubica en el corregimiento de Catamuco. De ahí llega el camión y él ya se encarga de llevarlo al destino final, que es el Valle del Cauca, en distintos compradores que tenemos ubicados en Cuidar la tierra significa un compromiso tan alto que es porque nosotros entregamos algo que le alimenta, que entra por la boca al ser humano, llega al estómago y del estómago regresa a su cerebro. ¿sí? Nosotros nos apegamos mucho a lo que comes es lo que piensas. ¿sí? Entonces procuramos entregar un producto de calidad. Nosotros estamos entregando el producto que más nos piden es repollo morado, repollo verde, coliflor, brócoli, eh, en ciertas cantidades, depende a de los pedidos, apio, remolacha y rábano. Bueno, en estos momentos estamos pasando por una, una situación que se llama, eh, que se nos se nos quedó una enfermedad que le llaman la, eh, la hernia, ¿sí? en donde ese, ese, esa bacteria se adhiere demasiado al suelo y al, y al adherirse demasiado al suelo, contamina lo, de donde arrancó, contamina a sus alrededores y no deja que los demás productos crezcan. Llega la plántula, llega hasta un tamaño mediano y se, se daña, se muere, se enferma. Entonces, ahorita estamos enfrentando eso porque, eh, dado el caso, se deja avanzar esa enfermedad, nos puede perjudicar totalmente el suelo y quedaríamos sin nosotros produ producción. Bueno, los productos que más beneficios nos ha ingresado es de acuerdo al pedido que nos hace el cliente. Entonces, lo que más nos genera ingresos viene a ser, por lo menos en estos momentos, en estos días, los precios de esos productos son muy variables, pero en estos días pues nos está favoreciendo el, el producto que está casi a tres veces el valor, lo que es el brócoli y el repollo. Sí, lo no, otro ha sido muy básico lo que hemos tenido, hemos trabajado con nuestro computador, con la impresora, pero ya a la medida que hemos, interactuando con los clientes, nos comienzan a pedir lo que son facturas electrónicas. ¿Sí? Eh, códigos de barras, códigos QR y para esa situación nosotros no nos pudimos defender, ¿no? nos encontrábamos nulos, entonces ahora pues ustedes que nos ofrecen estas capacitaciones han sido de gran ayuda, pues fue muy bueno sí, porque interactuamos un poco con las demás asociaciones debido a que este trabajo es muy demandante de tiempo, o sea que nosotros nos enfocamos es aparece el día, nos enfocamos en cultivar, en regresar al, al suelo, cosechar, volver a resembrar, trabajar el suelo. Entonces, no estamos interactuando con nuestros vecinos, nuestras asociaciones cercanas. si El Excel ha sido maravilloso porque nosotros estamos, en estos momentos, estamos haciendo unas mejoras a nuestra área de trabajo, en donde las estamos preparando para presentarlas a buenas prácticas agrícolas. Entonces, es, es lo que estamos llenando en Excel nos sirve para llenar los archivos que nos están enviando desde la alcaldía con las personas que estamos trabajando, con las entidades. Plataforma Manejamos una eh, presentada por la Gobernación de Nariño, pero no, no se dio resultados, no nos contactaron, no se sigue actualizando esa página, entonces eh, es muy importante que nos, eh, las capacitaciones para nosotros saber cómo subir nuestra información a las plataformas y así mismo como irlas actualizando. Es muy importante, entonces... Eh, eso es como hace parte de, de un, un nuevo tiempo por lo que se apega pues, a lo que es la, la pandemia, ¿sí? en donde no se está interactuando con el cliente sino ya es por llamadas telefónicas o por este tipo de, de elementos. Bueno, la tecnología... Sería como dar más accesibilidad a equipos, ¿sí? por lo que nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con celulares que sí hacen el trabajo, pero a la hora de uno cargar facturas, hacer cosas ya más ya profesionales, esas herramientas no nos terminan sirviendo porque les falta memoria o espacio, eh, la conectividad o la capacidad de señal. Eso genera bastante freno en nuestro proceso. Es como de, de avanzar, de dar un paso más adelante, debido a que si nos apegamos a este tipo de tecnología, hacia el celular, hacia computadores, más que todo al manejo del Internet, va a generar que ampliemos nuestra visión de nuestro propio negocio y de nuestra propia sociedad y comunidad. Eh, pues a mí personalmente pues me parece maravilloso. ¿sí? Porque es, por ejemplo, en el caso de ustedes que vienen de la academia, que vienen de la universidad y ya están apegados a empresas con desarrollo, pues su conocimiento ofrecido a nosotros es de mucha, de mucha ayuda. Entonces, pues, genial, genial eso. Pues el futuro le veo muy. le veo como muy, muchos frutos, ¿sí? Siempre y cuando, pues, debemos ser realistas en donde debemos contar con una muy buena conexión a internet, si sí, sea fibra óptica o como sea el sistema, pero que sea bastante, que, que tenga bastante señal para nosotros poder trabajar. Porque los territorios no son planos. Allá Gualmantán es a, a 3.100 metros por el nivel del mar. Entonces los terrenos, las viviendas no son en sectores planos, son metidas, salidas. Eh, dentro de árboles entonces pues requiere que nos den como un empujoncito o, o se unan con estas entidades que prestan este servicio de internet como que amplíen sus redes, amplíen sus antenas, bueno la cuestión es que eh, sea ese apoyo que, que enrieve, que, que, que, que abrace el corregimiento pues yo lo que siempre he dicho desde que hemos trabajado o nos han estado apoyando a las entidades eh, gubernamentales y no gubernamentales es progreso, ¿sí? Porque pues mucho más antes mmm, estaba el nulo, nulo era conocimiento de tecnología, en apoyo logístico, en material de trabajo. Entonces pues ahorita que se están ustedes acercando las entidades, pues maravilloso. Entonces para mí la palabra clave es progreso. Pues sí, a ver, el mensaje es de que eh, se apeguen, se acerquen más a las comunidades, ¿sí? Porque la ciudad y los pueblos, los corregimientos, las áreas donde se produce alimentos, se las excluye mucho de la ciudad, ¿sí? Ahora, con el uso del internet y las redes, todo esto, pues es de aprovecharlo y acercarnos más... Que hagamos realmente una... Trabajemos en conjunto tanto el campo, el sector rural con, con la ciudad, la academia, las empresas. Que hagamos lo que es nuestro, nuestra razón de ser, eh, trabajar en...